Bienvenidos al canal de Dibuentes. Hoy vamos a hacer la presentación del tutorial de mañana. Por aquí podemos ver la mesa de Dibuentes, que es más de un tema que uno se queda Aquí también le sale de canciones, que como pueden ver, las placas fue de moda. Aquí pueden ver las rositas, el paseo, los coches, una no caen una pineta de diablos que se será para más tarde. Bueno, aquí también podemos voy el de y el nombre de la compañía. que ¡Comeremos Luego también mío. Adelante de regalos. Un dulce para vender adentro. De que tenga tiempo. Uno muy achico aquí la receta de pasteles y es También antes me olvide. Y corta la ventana. aquí el no, aquí no, no, si no, el no, no, no, no, no, que no, no, no, no, no, de los no, no, no, no, no, no, de aquí está no, no, yo Aquí están los primos, aquí está Máxima, aquí está mi prima y mi tía. Máxima se ve ya con mi hermana. Y aquí estamos con el patrón. Aquí está la gente de la casa, la abuelita y la abuelita. La abuelita es la Y aquí están con mi tía y su familia. Aquí podemos ver la mano la capa, aquí está la mano de la compañera, la otro otro de Aquí está otra vez las que no es la y, y está más chiquito. Bueno, esta es la, bueno, aquí está la compañera con su mamá. La es mía, que también de la el y la a. tropezado. Esta es una que me lo tengo que la recompensada. está la punta con el tiempo de el trí lo voy a dejar y un poco de para que lo puedan disfrutar. Aquí la aquí tiene las pires de que ya. Aquí vemos a que tiene pegar la nuñada Y también aquí te la y la de niños y Y se el no es que no es que no es que no es que no que que que que que no que que Estoy intentando recuperar las mi Ah, a la otra y ahora ya, ya, ya está y, y mira, ya está. la grande. Es ¿no? la, la, la, la que, que, la que me quedé Ahí está de Ya, ya de el Ya me llevo 50 años con todo Aquí se viene más Hasta más grande este Hola, hola. Que no te rindas, que no que que que que no, no, no, no, y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, estaba no, no, no, no, no, pero la que un de es que que hay que cantar en un minuto que Ahora tengo que <tose> ver de y por favor, que me que que No, no, si las estoy que el de mi Aquí, ahí, ahí, me ahí, ahí, ahí, de ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, la ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, de ahí, ahí, a ahí, y la que y y y y y y y y otra mula de pez, cosas cosa yo te yo, esta no es mala, de no esta es mala, esta es mala, esta es mala, esta es mala, esta es no esta es mala, esta es mala, es mala, es What I love you,